Eh, bueno, antes de Frank Martínez, eh, vamos a aprovechar porque estoy aquí con Stephanie Kofori, Co Co Co Co quien es directora eh, provincial de turismo del Ministerio de Turismo aquí en esta provincia de Puerto Plata y que hace algunos momentitos pasó una rueda de prensa muy importante que se está se estuvo transmitiendo a través de la Z101 sobre eh, las medidas y sobre el plan que tiene eh, eh, la provincia de Puerto Plata en este día 31 y los próximos primeros días. ...de este mes de enero del año 2021. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos Gracias a ustedes por el espacio. Eh, Stephanie, háblame, ¿cuáles son los planes que se están presentando hoy para la provincia de Puerto Plata? Bueno, realmente, como todos ya sabemos, se, se emitió un decreto presidencial... ...el cual todas las autoridades locales, estamos trabajando en conjunto, las autoridades provinciales, por su debido cumplimiento... Eh, conocemos que tenemos un sector eh, que trabaja y labora las 24 horas, tenemos empleados desplazados en toda la provincia y hemos eh, emitido eh, ciertas regulaciones eh, y hemos puesto en conocimiento a, a los grandes ustedes, a las empresas, las mismas. Hemos hecho en conjunto con las nacionales y las fuerzas Bueno, de, recientemente hoy se dio a conocer un punto, punto importante para los turistas que tienen que salir de los hoteles hacia sus respectivos hogares en todo el país, que es una, una hora de gracia eh, para poder trasladarse, por ejemplo, principalmente los domingos y los sábados, que en un toque de queda empieza a las 12 eh, del mediodía. Eh, ¿Cuáles son eh, estas medidas que principalmente el turismo ha optado para eh, proteger a ese turista que eh, eh, salió a pasar? Como el caso, por ejemplo, de muchos que estamos aquí en este momento en Lifetime, ¿A quién por tu Bueno, se publicó a través de varias plataformas, eh, de nuestro Ministerio de Turismo, eh, también, y, y varias otras autoridades y entidades relacionadas, esas comunicaciones se enviaron también a los hoteles y las asociación. Eh, son medidas en que van... Como forma de, de, de prueba, yo diría de verificación para nuestra Policía Nacional, que son eh, las reservas, las propiedades de las reservas, la el check-in, al igual que los que se trasladan al aeropuerto, haciéndole la salvedad, claro, que las personas que eh, vayan a la, al aeropuerto a recoger o a dejar familiar, debe de ir solamente unas personas como le van a permitir. Y van a estar chequeando. Tenemos un chequeo en la entrada del hotel, perdón donde los aeropuertos, del de aeropuerto internacional de Nicolás Luperón, verificando estas medidas. Y eh, como eh, ya te mencioné, los eh, clientes o el turismo interno, el turismo que se vaya a desplazar a los aeropuertos, debe de tener eh, como constancia su entrada de check-in o su, o su salida de check-out de los hoteles. ¿Cómo está la ocupación hotelera en estos momentos en Puerto Plata? Y se aumentó a medida que se tomó esta limitación de que estaba la gracia el 31 hasta la 1 de la mañana, el poder transitar, libre tránsito, porque ahora se ha cambiado. ¿Cómo está la ocupación hotelera en este momento? La ocupación hotelera en Puerto Plata es eh, como ya sabemos, fin de año, y fin de semana largo, eh, extra largo, eh, diría yo, está muy bien. está oscila entre la parte toda incluida en un promedio de un 60 por cierto. Eh, sí tenemos reportes eh, de estos hoteles de que hay algunas reservas de último minuto y se esperan también, porque como ya sabemos, el turismo interno eh, a veces hace mucho que se reservas de último minuto. Eh, pero realmente Puerto Plata ha respondido a la reactivación y la reapertura del turismo. Nos, lo hemos hecho de una manera sencilla, porque reconocemos que debemos reactivar de nosotros, pero ahora mismo la prioridad de todos, de nuestro presidente, nuestro ministro del Collado, es la salud, la salud de nuestros empleados, de nuestros de ciudadanos y de nuestros visitantes Sí, eh, Veloz, ¿tiene alguna pregunta ya para finalizar con aquí con la eh, representante de turismo aquí en la provincia de Puerto Plata? Bueno, bueno eh, no tenemos eh, bueno, entonces nosotros vamos a darte las gracias, Stefan. no tenemos la, la pregunta de nuestra compañera ya en estudio, eh, decirte que te felicitamos una mujer joven dirigiendo eh, lo que es turismo en esta provincia, que sí, hay que mencionar que Puerto Plata, la novia del Atlántico, ahora mismo tiene un repunte en el turismo. Siempre desde los inicios de los complejos turísticos aquí en Puerto Plata ha tenido un gran apoyo del mercado local. Eh, veo que se le facilita más, principalmente al cibaeño, eh, venir y vacacionar en Puerto Plata, que en otros puntos eh, del país y creo que en este momento eh, la ocupación ha sido mayormente de turistas eh, locales, o sea, nacionales, porque entiendo que el turista internacional ha bajado mucho por el tema de la pandemia. Sí, queremos eh, darle, agradecer de nuevo el espacio, creo que eh, lo importante de estas medidas es que se comuniquen, como, como hemos estado haciendo todas las autoridades provinciales, y exhortarle al pueblo que entendemos que es un momento de celebración, pero que aprovechemos eh, para celebrarlo juntos en familia y tomando en serio, muy en serio, las medidas que, que está tomando nuestro gobierno para salvaguardar nuestra salud. También. Bueno, gracias, Stephanie. Nosotros seguimos ya con Fred Martínez. Adelante, señor director.